La doctora Evelyn de la Cruz del Partido Revolucionario Moderno fue electa por segunda ocasión presidenta de la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís mientras que el vicepresidente es el regidor Franklin Lantigua del Partido de la Liberación Dominicana Trabajar por la comunidad, trabajar por el pueblo, pues para eso no pusieron ahí, más nada De la Cruz obtuvo 7 de 13 votos, hubo 5 abstenciones y un voto para Rafael Abreu Ten del partido Frente Amplio mientras que el vicepresidente obtuvo siete votos una abstención, en tanto el regidor de moda Cristino Rodríguez alcanzó cinco votos Fíjate, en verdad el ayuntamiento manteniendo lo que es el respeto a la regla de oro eh, a la regla firmada por los partidos, por los principales partidos eh, nosotros respetábamos esa parte, y a nosotros nos mandaron a votar eh, por el respeto a esa ley ya que el el PLD cuenta con más de ciento y pico de ayuntamientos a nivel nacional y nosotros respetamos esa parte. Fuimos respetuosos, la vicepresidencia no pensábamos que estábamos con esa apetencias y salimos ganadores. y Trataremos de trabajar siempre como lo hemos hecho de cara al sol para que los municipios sean favorecidos. La escogencia se realizó la tarde de este miércoles con la presencia del alcalde Alex Díaz. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.